Mire, eh, está con nosotros el doctor Rafael Antigua. El doctor Antigua es director del Hospital San Vicente de Paul, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Con él vamos a conversar sobre diversos temas, sobre todo que hace unos, eh, unos días hubo una, una denuncia del presidente de la AMD, de las, del CMD, el Colegio Médico, no de la asociación, del Colegio Médico Dominicano, en el que decía que la situación en el, en el hospital San Vicente de Paúl era tan precaria que eh, las operaciones se hacían con fundas plásticas. Eso creó un revuelo y, por supuesto, el director del hospital ha venido hasta nosotros eh, para eh, Aclarar. plantear la situación y desmentir de alguna forma lo que se ha dicho. Buenos días Rafael Antigua, cómo andas, cómo estás. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, eh, agradecer a ustedes la oportunidad que me ofrecen en este programa que mantiene en vilo a la población desde muy temprano, verdad, para ver este compendio de noticioso que ustedes llevan a la ciudadanía. Gracias, el, el, los agradecidos somos nosotros por tu venir a, a, a verdad. A, Someterte a esta entrevista para aclarar la situación. Eh, quizá lo más importante aquí es ese tema, eh, Rafael, es el tema de eh, la denuncia que hace el doctor Bonilla, el presidente del, del Colegio Médico Dominicano, Señor eh, Duarte, ¿no? Vamos a ver y, qué tú y sumarle que decir a eso, amado, sumarle a eso, amado, sumarle a eso. Hace cuatro días vimos al director del Intran al joven Brian Lee, también hablar de que se estaban... como que se robaban, ¿verdad? Los, los utensilios, los materiales gastables del hospital. De hecho, el sindicato Sinatrae, eh, Nacional de Enfermeras, en representación aquí, en eh, a local, nivel local, hicieron un comunicado de que si no se disculpaba públicamente de esas declaraciones que él emitiera, pues lo iban a demandar. En ese sentido, pues denos su punto también. Sí. Primeramente, eh... Comunicarle que eh, nosotros inmediatamente eh, se dio al aire esa noticia. Inmediatamente eh, nos reunimos eh, y convocamos una rueda de prensa para que eso se verificara en, presencialmente la denuncia, lo que se, desde lo que se acusaba en ese momento al hospital, a la administración del hospital en, eh, particularmente eh, realmente el hospital regional San Vicente de Paul, nosotros lo encontramos con una gran deficiencia en, en el inicio de nuestra gestión un, nosotros fuimos ahí con la finalidad de hacer un, una gestión transparente una gestión que nos permitiera brindar a los usuarios un eh, servicio óptimo, eficiente, de calidad y con calidez. Eh, esa ha sido nuestra misión desde que llegamos al hospital. Y eso nos ha permitido hacer una serie de, de actividades que nos permitan a nosotros cumplir con este compromiso que nosotros eh, hicimos antes de ingresar eh, al Hospital Regional San Vicente de Paul. En ese sentido, eh, por eso dementimos eh, categóricamente esas informaciones, porque ya el mundo de hoy no es de dar informaciones así sin tener evidencia. En el hospital todo lo que se hace, se hace con evidencia. Cuando vienen eh, comisiones desde Santo Domingo a evaluar cualquier servicio, la calidad de un servicio, eh, la satisfacción o insatisfacción de un servicio, lo primero que buscan son las evidencias. Entonces, así yo entiendo que las noticias no se pueden eh, eh, dar así por, eh, sin tener ningún tipo de evidencia que demuestre que realmente eh, la, los hechos ocurrieron como, como se enunciaron en ese momento. Nosotros eh, dementimos en, esta, en esa ocasión categóricamente que, eso era falso. Y lo demostramos porque invitamos a todos los medios de prensa para que presen presencialmente eh, caminaran todos nuestros almacenes y comprobaran si realmente era efectiva la denuncia o no. Y eso quedó demostrado en esa, en esa rueda de prensa porque caminaron todos Ay. nuestros almacenes y vieron que realmente de lo que se eh, denunciaba en ese momento, eh, no se trataba de que era una realidad, sino que eso era algo falso, algo que no eh, no se, no estaba ocurriendo en el Hospital Regional San Vicente de Pau. Antigua, ¿cuál es la realidad y cómo es el manejo de los materiales gastables? Que es un tema que si se quiere de alguna forma, como que siempre ha estado en el aire, que la gente entiende que se pierden, que hay que se sustraen, no en su gestión, sino en la historia eh, de gestiones del hospital. En el caso de la manipulación, los inventarios, ¿qué mecanismo de control se tiene allá sí. para que no se desvíen o tengan que tenerlo, eh, no, porque se van a perder o no va a haber cuando se necesiten? Sí, precisamente cuando ingresamos al hospital encontramos muchas deficiencias en lo que era el control eh, de todos los materiales, insumos, medicamentos que habían en los diferentes departamentos, incluyendo el almacén de farmacia. Nosotros tenemos un almacén de farmacia, una farmacia que distribuye a una farmacia que es la que la distribuye a los, a los demás áreas que están eh, y unidades que están funcionando dentro del hospital, incluyendo la emergencia y, y el cuidado intensivos y la sala de cirugía. En esa, en esa dimensión, nosotros cuando llegamos, nosotros contamos con tres auditores de la Contraloría General de la República, ya que nos auditan todo. Yo particularmente, eh, propiciando la transparencia, eh, pedí que me eh, auditaran todo lo que eh, entrara al hospital. En medicamento ellos auditan todo lo, que se entra, todo lo que entra al hospital. En cocina auditan hasta un racimo de plátano que entre al hospital, ellos lo auditan. En laboratorio por igual. Todo eso nosotros inmediatamente llegamos allá, comenzamos a poner control en, toda la, en todas las áreas. No, no, no con, porque teníamos denuncia de nada, sino que esa es mi forma de gestionar. Eh, yo estuve una vez en el Hospital de San Juan y lo hice de esa manera, eh, regresando de México, que llegaba de una de realizar una maestría en, en salud pública, y lo hicimos con esas intenciones. Eh, no porque teníamos denuncia de nada, sino porque es mi forma de yo eh, dirigir y eh, corregir cualquier anomalía, cualquier situación que se presente en el hospital. Y, y para eso montamos matriz en todas las áreas donde tenemos un control estricto de lo que entra y de lo que sale. En emergencia nosotros sabemos todo lo que entra. Nosotros no sabíamos que en la emergencia ¿Qué se consumía en la emergencia? Porque nada se registraba ahí. Sin embargo, ahora nosotros sabemos el, el gasto que tenemos en la emergencia y el gasto que tenemos en cada una de las áreas y unidades que, con que cuenta el hospital. Antigua, quiero citar eh, un párrafo del texto en la declaración de prensa que hace Sinatrae, la Asociación de Enfermeras, donde ellas dicen... Debemos de señalar, y esto es bueno que usted lo aclare, dice ella, debemos de señalar que las enfermeras trabajamos con mucha precariedad en el citado hospital y que muchas veces hacemos colectas de insumos para suplir las necesidades de los pacientes. ¿Es cierto que las enfermeras tienen que hacer colectas de su dinero para algunos insumos? Bueno, eh, honestamente hablándole, yo no creo que eso sea cierto, porque inclusive nosotros hemos... Eh, y ustedes pueden corroborarlo esta parte, nosotros hemos enviado eh, eh, comunicaciones, tenemos resoluciones en cada una de las áreas donde precisamente prohibimos al personal de salud, enfermera, médico o cualquier otro tipo de personal que funcione dentro del hospital, a que el paciente tiene que suplirse con los medicamentos que están allá. Cuando hay una deficiencia, por H o por R, porque los, el portal de compra, allá no se compran los productos en la farmacia del frente o en el colmado de la esquina, uh -huh. sino que todo tiene un proceso y un protocolo que es el único hospital aquí en la región que tiene un portal de compra donde usted tiene que ir... Un proceso ca, ca, que se debe exactamente, y, y, y eso amerita un tiempo. Sí, si, con la demanda que hemos tenido en los últimos meses, donde las emergencias se si han triplicado prácticamente porque nosotros recibimos el hospital con apenas eh, 1.200, 1.300 y 1.500 emergencias y actualmente están llegando al hospital 4.500 y 5.000 emergencias las que se registran porque algunas veces hay emergencias que no se registran porque van personas así. De manera que eh, toda esa situación nosotros la hemos, la hemos eh, eh, controlado con, con los mecanismos que ya le hemos planteado anteriormente de que okay. eh, est estamos eh, eh, poniendo control. Que ellas estén comprándolo voluntariamente, pero no creo, no creo que sí. Alguna vez se van presencialmente, yo lo he comprobado, que dicen no hay. Y cuando llamamos a la farmacia dicen sí hay. Eh, porque nosotros tenemos un trámite, un proceso donde almacén de farmacia le distribuye a la farmacia, una farmacia que hay arriba, que es la que le distribuye a las diferentes unidades. Esas unidades no van a cada, a cada una de esas unidades a preguntarle qué le falta, qué le necesita, Ellas sino no, que hay una encargada de enfermera que es la que realmente es la responsable de decir, bueno, hoy van a haber cinco cirugías, entonces ella tiene que provisionarse, si no tiene un stock en ese momento, provisionarse de la farmacia que está arriba. Entonces, eso tienen que hacerla ella, no es el, el, el, el de farmacia que tiene que ir a cada unidad por unidad, porque entonces sería un caos. Rafael, eh, hay una, ha habido un comentario a partir del momento en que Bonilla dio su declaración de algunas dificultades en el área de emergencia, incluyendo la falta de a veces de médicos que tuvieran ahí, y también se comentó del tema de la seguridad, que no hay seguridad o hay poca seguridad, o no hay una persona encargada de la seguridad o que esté ahí al, en la emergencia. Cosa que tú sabes peligroso, producto de que en las emergencias llegan incluso gente que han sido víctimas de algún tipo de delito y hasta pudieran ser eh, reatacados en ese lugar si no hay nadie que proteja el sitio. ¿Qué hay con eso? ¿Es cierto ha habido alguna dificultad con la seguridad o con la, la falta de, de, de, de médicos eh, eh, en, en el área de emergencia? Bueno, con respecto a los médicos, yo, yo creo que el, la carencia de médicos, eh, decir que faltan médicos es injusto. Primero porque el Hospital Regional San Vicente de Paul es un hospital docente, un hospital que tiene dos especialidades, una de emergenciología y una de familia de medicina familiar. Y esos médicos de emergenciología siempre están presentes ahí en la farmacia, en, en la emergencia, perdón. Sí. Eh, ustedes pueden contactarlo, que por la mañana lo que sucede es que el, el incremento de la emergencia, como dije anteriormente, se ha duplicado y algunas veces hasta ha triplicado la cantidad. Usted va a la emergencia y todos los días nosotros tenemos algunas veces que hospitalizar a los pacientes en, en algunas de las áreas, por ejemplo, nosotros tenemos un área de medicina interna que la mayoría de las veces está llena con 10 pacientes, porque muchas veces está llena la parte de hospitalización, todas las camas, 240 camas que nosotros tenemos. Entonces, eso eh, muchas veces dificulta el, el, el, el tratamiento eh, inmediato, rápido de un paciente que va con alguna urgencia médica. Pero nosotros tenemos cinco áreas, cinco, a seis áreas en la emergencia, que es un área de medicina interna, un área de ginecostetricia, un área de RCP, donde nosotros tenemos ahí dos ventiladores, que para casi llenos ese, ese, ese, ese lugar, eh, y tenemos también el área de pediatría que aunque el hospital no la contemplaba en su diseño, nosotros nos dimos cuenta que sí verdaderamente se necesitaba porque llegaban muchos niños por la emergencia y ustedes pueden ir y comprobar lo que para llenos eh, eh, efectivamente esa área de, de, de la emergencia, igual que el área de sutura. Cuando llegamos tenía una sola camilla, dijimos, no, eso no es verdad, que viene demasiado herido y demasiado accidente y la, la recondicionamos y tiene tres y cuatro eh, camillas para asistir y algunas veces no dan, no dan las la cuatro y cinco porque paran llenas. Eso en cuanto a los médicos. Creo que es injusto decir que no, porque eh, médicos hay, porque no solamente, sino también nosotros tenemos la, los internos de medicina, uh -huh. tanto de la UAC como de la Universidad Nordestana. Y aparte de eso, hay cuatro escuelas de enfermería que también están allá incidiendo en lo que es la atención al paciente. Doctor, y, y, con el perdón, uh -huh. y, y lo de la seguridad, ¿es cierto lo de la seguridad? Bueno, la de, los, la, de la seguridad, sí. Eh, realmente, aunque ya los hemos solucionado en un 50%, nosotros eh, tuvimos una gran deficiencia con respecto a la seguridad uh -huh. porque se man, se enviaron a desvincular eh, una cantidad de, eh, de vigilantes, uh -huh. otros renunciaron. Pero ¿Cómo que se enviaron? Usted no es el director del, del hospital. Dígame. Usted es el director del hospital, ¿cómo que se enviaron a, a desvincular? No, en, en principio, se, porque había eh, habían algunos que estaban, eso lo dirige, por ejemplo, eh, la, militares, dirigen la seguridad allá, lo oh, dirigen militares, correcto. ya hay cinco militares, seis ahora. Pero, pero estaban bajo la dirección del hospital. Sí, sí, sí, claro pero que pero sí. Perdón, dentro de un departamento de recursos humanos. Sí, Así. recursos humanos, exactamente. Recursos humanos es la, la, la, la, la garantía de todo lo que es el personal, a, tanto administrativo como médico como de enfermera. Ahora, la seguridad tiene, cada quien tiene un coordinador, por ejemplo, ginecostetricia tiene un coordinador sí. de ginecostetricia, ortopedia tiene un coordinador de ortopedia, enfermería tiene una coordinadora de enfermería, etcétera. La emergencia tiene una coordinadora Pero de emergencia. Del departamento de Asimismo, seguridad humanos. tiene un coordinador que es un militar, un teniente. Eh, tenemos la información, doctor, también de que hay pocos camilleros en el hospital. ¿Qué de cierto en eso? Sí, no sucedió eso en estos días, porque estuvimos en, en Santo Domingo, eh, precisamente, eh, tratando de que nos, eh, se nos suministrara la cantidad de seguridad que nosotros necesitamos para nosotros poder este, cumplir con, con lo que decían... Eh, ...muchas personas que algunas veces se sentían desprotegidos de parte de los médicos por la parte de seguridad... ...aunque la emergencia siempre ha, se ha mantenido con seguridad... ...no con la cantidad de seguridad que realmente ameritan todas las áreas... ...pero eh, nosotros distribuíamos, los pocos que teníamos los redistribuíamos... ...inclusive de noche nosotros dejábamos inclusive una, una sola vía de entrada al hospital... Allá, allá se hace, por ejemplo, lo siguiente, el militar tiene a las 8 de la noche que dar una ronda por todo el hospital, por si hay pacientes eh, no, eh, eh, visitantes que no tienen que nada que sí, ver está, con, con el hospital. Pero, pero Ellos, me, yo, yo me refiero a los camilleros, que no necesariamente decir, son parte de Lo que de de... pasa es que entonces, eh, cuando se desvincularon todos los que estaban eh, en como portero porque habían veinte y pico entonces ahí el, 20 hospital, y pico de el hospital San Vicente de Paul nosotros espérese, lo espérese. encontramos ¿Cómo como así? como una ¿Cómo cara... portero? cuántas puertas ¿Cuánta? exacto sí. ¿Cuánta cuando puerta me refiero cuando me refiero a los porteros porque allá le, eso es lo que le voy a explicar lo, los porteros son los vigilantes ellos le ponen lo nombran como portero, portero. Pero son vigilantes. Entonces, dentro sí. de esos vigilantes también están los camilleros. No, Porque no, Porque hay gente no. que está en la puerta. No, lo que pasa... Otro que son la seguridad y otro que son los camilleros, que hacen sí, diferentes eh, funciones. Sí, exactamente. Pero, ¿qué pasa? El hospital, nosotros lo encontramos con uh -huh. una característica ya uh -huh. El 75 o el 80% de los empleados del hospital estaban nombrados en un puesto pero lo desempeñaban en, en otros. Otro, sí. Entonces pasar. eso no ha creado muchas dificultades porque, por ejemplo, por eso sucedió eso, muchos que entraron como portero lo tenían como camillero. Entonces los desvincularon para nombrar otro personal que eh, muchos de la mayoría de los seguridad habían abandonado, se habían ido, se, se habían, entonces nos dejaron esos puestos vacantes. Entonces eh, eso no es una, una atribución. Del director del hospital, no, el nombramiento, el, el, el director recomienda y va luego a la regional y la regional envía al servicio. O sea, pero servicio. somete, por Ese. ejemplo, el director, si es el encargado de someter la, la necesidad que tiene, por Exactamente. Persona, mira, me faltan 10 camilleros, lo sí. somete a la, a la autoridad competente, ¿verdad?, sí. de, de, de mayor jerarquía y entonces de ahí en adelante ya es responsabilidad. Pero ya en el día de ayer, nosotros ya hemos incorporado alrededor de 15 seguridad. 15. Ah, muy bien. Y este, en el día de ayer enviamos a Santo Domingo. Enviamos a Santo Domingo 10 seguridad más. O sea, pero, que van a y, llegar ¿Y los camilleros? Los próximos días. Están ahí dentro de los. Sí, ya, ya, ya, ya también, tam, tam, también la, la enviamos la... la solicitud de los camilleros. También. También. Pero, pero, pero tenemos, tenemos la, el espacio cubierto. Los camilleros están funcionando. Eh, una preguntita. Escúchame, de... no eh, Carolina. Doctor, ¿cuántos cirujanos hay nombrados en ese hospital y cuántos están cumpliendo? ¿Usted se atreve a decirlo aquí? Sí, cómo no. Porque nosotros llevamos lo que se llama un un registro de la productividad que tiene cada médico cada allá del hospital. Yo, yo llevo un histórico de todo lo que sucede en el hospital. ¿Cuántos médicos hay eh, eh, cirujanos nombrados ahí para las operaciones que hay que... La, la intervención es quirúrgica, que hay que hacer? Sí, nosotros tenemos eh, 15 cirujanos. Y realmente eh, hay algunos que tienen... Eh, eh, por su edad, por su, por, su, Condición por su tiempo en el servicio, ¿verdad? Sí. Están, eh, eh, aunque son cirujanos, están eh, realizando otro tipo de, de actividad. Por ejemplo, la consulta, se han, se han dedicado a la consulta. Pero eh, realmente, mire, nosotros tenemos en un periodo de nueve meses que nosotros eh, resumimos en las actividades Ustedes lo, ustedes lo pueden observar ahí en, en, en el video. Nosotros tenemos 33 mil cirugías realizadas en ese periodo. O sea, que se, allá se realiza un promedio de nueve cirugías diario. Pero de esos 15 cirujanos, independientemente de su edad y todo eso, ¿cuánto hay activos cumpliendo con la función para la que están designados? Diez a 12, están Diez a eh, Sí, sí, están. están Rafael, están. Eh, nos pregunta Oye. alguien, y de hecho nosotros no nos hicimos en un momento eco de, de esta situación. Algunas veces hay algunos que están también de licencias y otros que están eh, eh, de vacaciones, sí, y eso, quedan, eso ¿no? se reduce sí. un ah, poco. Hay ¿verdad? una contradicción, escúchame doctor, ¿verdad? Con todo el respeto, que usted se merece. Hay una contradicción entre usted y el director de, de, de, de regional. Sí que habla de una cantidad mucho menor que están cumpliendo con esa labor. Eh, voy a buscar ese video, porque fue aquí mismo que él lo dijo, para el, el luego enviárselo a lo que usted lo Rodríguez. vea. Rodríguez. Rodríguez, sí. Okay. Hay una información contra eh, Rafael, nosotros nos hicimos esto de una denuncia con el tema de la basura en el Hospital San Vicente de Paul. Ah, los sí. desechos. ¿Hay alguna pregunta? Eh, sí, en ese sentido es la pregunta, y, pero también quiero, eh, pues vamos a decir, redondearla. La pregunta es, pregúntale al doctor sobre el, sobre el vertedero que hay frente al hospital. Y en ese vertedero eh, se entendía, y usted no va a aclarar, que estaba no había un tipo de reciclaje para los diferentes tipos de desechos que se emiten allá en el centro. Otra preguntita que le hace es, de hecho creo que es Margarita, que ayer fue que no escribió, que fue... Hubo, bueno, no sé si es ella, pero ayer nos llegó la denuncia de un caso de un vehículo que le sustrajeron parte del mismo y no no tenía dónde ir porque no estaba, eh, no había la seguridad suficiente, o sea, nadie supo nada de lo que pasó. Así le puede pasar a muchos visitantes, médicos y todo el personal. En ese sentido, eh, por favor, su respuesta. Sí, con respecto a, a la parte de... De los desechos del vertedero. Okay. Realmente no es un vertedero lo que hay en el frente del hospital. Eso hemos, aunque no es una responsabilidad del hospital, sino es de la, del ayuntamiento, el, el retiro de la basura de la y los desechos sólidos de la calle son una responsabilidad del ayuntamiento municipal. Así es. Eh, no hemos referido en varias ocasiones. Eh, al ayuntamiento para y inclusive tenemos videos porque lo hemos grabado en cámara quienes depositan esos desechos eh, eh, en frente del hospital oh. inclusive este, material inclusive que va en, en funda que parecen ser del hospital pero que no son del hospital porque nosotros tenemos detrás un depósito de la basura que entonces también es retirada por los eh, por el ayuntamiento municipal también, pero a nosotros no sale fuera del hospital, a nosotros es solo, hay un, un depósito allá donde se depositan los desechos y el, el ayuntamiento va y los retira de allá adentro. Afuera son los edificios del frente porque tenemos videos, tenemos videos, y eh, hemos entendido que esas fundas rojas son del... del ...del hospital que queda cerca, el hospital de rehabilitación que queda cerca... ...porque es el que está más cerca y el que puede eh, propiciar y manejar ese tipo de... de ¿El de, ayuntamiento está yendo, perdón, de manera sistemática a recoger la basura allá al hospital? No, estamos teniendo dificultades ahora con la parte interna también... ...y a cada instante, eh, yo personalmente como fui regidor ahí... ...trabajé también en el ayuntamiento en la gestión pasada... Eh, me, me he dirigido a los encargados que tienen que ver con, con el transporte y retiro de los desechos sólidos en las diferentes áreas y en los hospitales sobre todo. Y eh, la, las, la queja que nos dan ellos, la respuesta que nos dan es que el vertedero ahora están haciéndole una carretera para que puedan transitar con mayor agilidad los, los los camiones. camiones que van que entran y salen tienen poco Pero para de verte... sí. <risa> Otra vez con ese cuento. Sí. Esa eh... Es la información que le han dado al hospital. Ay, sí. Dios. No es solamente en el hospital, es San Francisco completo que tiene una situación. Sí, sí, sí, sí claro, claro. Y el claro. argumento sigue siendo eso voy a tener sí. que coger yo para allá para verte. otra fíjense, vez. Fíjense, fíjense, y le claro. voy a, y le voy a dar le voy a dar Le voy a dar le voy le voy a le voy a dar esta información, mire eh, precisamente el Consejo de Regidores estuvo hablando con el presidente de la República en estos días. Porque eso Escuchen salió. Escuchen esto: los es, regidores estuvieron hablando con el presidente es, de la República. Eh, eso, eso, salió, sí, sí. eso salió. Eso yo salió. una foto en todos ahí. los medios de comunicación. Okay. Y el presidente. Eh, eh, autorizó al, al, al ministro de obra pública para que le terminara la carretera. Y creo que eso se le va a dar solución rápida. La... Bueno, pero es que se supone que aquí viene una comisión de obra ¿Vale? pública hizo el levantamiento sí. de, ese, de ese camino hace varios meses. Pero bien, señores es otro miren, tema. Gracias, eh, hemos tenido la presencia acá con nosotros de Rafael Antigua. Eh, Me gusta lo del doctor, doctor, porque el doctor es sincero. Sí, sí, claro. No, así, él, él es sincero. Ese no ha viene... sido su estilo toda sí. la vida. Ha sido un médico y político. Le, le felicito, porque a lo mejor es de decir la verdad. muchos años. Cuando no hay, no hay. Oye, cuando hay, hay. Mira, eh, Rafael Antigua ha sido un político de muchos años, que ha estado en, varias, en varios escenarios políticos. Sí. Y ha sido siempre así. Por eso incluso los, sus opositores políticos le tienen un gran respeto. Y eso me consta. Porque yo conozco a Rafael hace muchos años. Mire, eh, ha sido para nosotros muy grato tener aquí al director del hospital San Vicente de Paúl en esta entrevista y las imágenes que le mostramos es un, es un material que él nos suministró acerca de cómo estaba el hospital. Ustedes fueron viéndola a medida que se iba desarrollando la entrevista de cómo estaba el hospital, cómo estaban algunas áreas y cómo han ido mejorando a través de la impronta y ejecutoria que viene realizando el doctor Antigua. Así que gracias Rafa por estar con nosotros. Como siempre, un placer. Gracias a ustedes por la oportunidad de permitirme estar aquí, ¿verdad? Llevando no? este tipo de información a todos los amigos televidentes. Cómo no, a tu orden Muchas siempre, gracias. ya tú sabes.